Y sabes que solo te queda Un minuto más de vida Qué difícil es curar la herida en estos niveles Cuando todo te lastima sin nadie que te consuele Dime qué tengo que hacer para que el tiempo se congele Qué difícil es seguir con vida cuando todo duele Hoy solo quiero retroceder Para ver lo que sé Que el tiempo no me me faltó más tiempo y terminé pensando En cada momento que acabé tirando La vida es sencilla y la estoy complicando Nadie lo valora hasta que está llorando Decían que era libre y me sentía preso Desperdicié mi tiempo y llegó mi deseso El dolor es tan intenso, lo siento en los huesos Tiré mi vida y no hay boleto de regreso No puedo más Yo estoy cansado de intentarlo Y que todo siga saliendo mal No puedo más Solo quiero olvidarme de todo Irme en paz Me perdí la vida por sufrir en vano Jamás logré entender por qué no estoy contento para entender la vida llegué muy temprano Y para vivir la vida no me queda tiempo Quiero fingir que sigo bien y no sé cómo No duermo bien, me siento mal, nada me sale En cada etapa de alegría estaban todos Y cuando me solté a llorar jamás vi a nadie Mi cuerpo está cansado y quiero ir a la cama A reparar mi alma con recuerdos buenos El veneno de la gente siempre fue mi trauma Aunque con el tiempo supe que era lo de menos Voy sin freno A manos llenas lo di todo y me quedé vacío pues solemos Darle importancia al calor cuando tenemos frío Si me dieran un minuto más de vida que sea sin mi dolor Fui el malo siendo bueno pero ya se terminó Si me rindo es para estar mejor No fingir estar bien si yo sé bien que No, no puedo Ya estoy cansado de intentarlo Y que todo siga saliendo mal No puedo más Solo quiero olvidar